Estamos con María, nuestra amiga veterinaria. Con ella hemos hablado en otras ocasiones y en esta le preguntamos sobre cómo puede afectar en la salud de las personas los parásitos de los animales de compañía. Claro, pero es que aquí está en la, transmisión, en la transmisión de zoonosis. Entonces, claro, ¿qué nos estamos encontrando? Que en Madrid se han dado ya casos más abundantes en zonas de parques que se han creado nuevos, donde hay conejos y liebres salvajes silvestres. Eh, ...y están siendo reservorios de leishmania... Es, están, um, ...están aumentando los casos de leishmaniosis en personas... ...en las zonas alrededor de esos parques... ...la importancia de la aparición de... Enfermedades que, que se están expandiendo debido al cambio climático y a los viajes de las personas. Eh, nos estamos moviendo cada vez más. Nos gusta hacerlo con nuestros seres queridos. Nuestras mascotas forman parte de nuestro entorno de seres queridos y sin querer, bueno y sin saberlo, nosotros podemos estar llevando patologías a unos sitios o a otros. La costumbre cada vez es más frecuente de adoptar a través de internet animales. ...de lugares donde lo están pasando mal y, bueno, y es loable la intención de ayudar a estos animales... ...un trasvase de enfermedades sin, querer, sin desearlo, por eso no dudemos... ...confiemos siempre en los profesionales que serán los que mejor nos puedan ayudar. El consejo final más sencillo de poder dar que es más vale prevenir que curar... ...y en este caso es muy sencillo, porque es simplemente evitar que el animal... A, a llegue a tener parásitos o que si sí, los tiene no se puedan reproducir mm -hmm.